Yeah. Yeah. Uh. Yeah, yeah, yeah yeah, Depresivo chico bipocorte cortejo bless Me en la mirada del sniper ya yeah, ya yeah. metal tóxico que recorre la sangre En la cápsula del tiempo desde antes ya yeah, conozco cuál es la mano que se esconde y dónde está la boca del que habla mierda. Tranquilito loco, no voy a matarte. Cuando estaba a tu nivel también tiraba piedra y ni me complico por esa mierda. Ahora solo me dedico a fumar la hierba. Sudamerican rocker, mi poker full o si me tomo un poke que nos vamos de fiesta. Atento si la bomba revienta, papi fresco chicle de menta, Apollo Paco, nostalgia noventa. Saludos para los hijos que me olvido porque ya perdí la cuenta Peleman, uff, tengo bombas, like boom, soy el du, el castigo Tengo las esperanzas de los mendigos Como explota Dinamita, uh. blanquita diamantina, uh. como mueve morenita Vino con bebida rica, no me importa Nadie puede ser dueño del planeta Tranquilo comiendo la fresa Pero estamos puestos para la guerra Con la mano se no puede tirar la piedra Papel o tijera gano cuando quiera Tranquilo caminando por la hierba Estamos moviéndonos sin esperar el antídoto que tú quieras No necesita receta Así pasamos la pena Se propaga por la ciudad entera